quisiera comenzar el espacio complaciendo a un amigo que me envió una foto, él me envió una foto y él me dice, si no la pones, si no colocas la fotografía, entonces yo entiendo que estás parcializado que estás parcializado, si no colocas esa fotografía en pantalla, dice ese amigo televidente que me envió esa foto hoy, y él hace una comparación de los precios que teníamos antes a los precios que tenemos el día de hoy. Él dice que en este gobierno... El tanque de gas está a 128 pesos, la libra de papas a 65 pesos, el ajo a 180 pesos, el bacal de huevos a 170 pesos o más, cebolla a 150 pesos, eh, la carne de cerdo 75, espaguetis 40, Dios mío. Y él también nos envió una nota de voz que la quiero compartir con ustedes. Entonces él compara, él compara este gobierno con el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y también me dice que en qué gobierno la gente estaba mejor. Si en este gobierno o en el gobierno de Andilo Medina, es decir... A seis meses de gestión gubernamental del presidente Luis Abinader, él quiere hacer una comparación entre los precios de este gobierno y los precios del anterior gobierno. Yo voy a colocar la nota de voz que él me envió con ustedes. Mi hermano chiqui caramba, ahí le mando esa foto para que usted la ponga en su programa... Porque esto no está fácil chiqui, esto pica y se tiende, chiqui, hasta la cerveza chiqui, ya tú no te puedes beber, Cu cuatro cervezas con 500, tres, y lo que sobra para quien te la sirva la cerveza, así no fue que hablamos, no, del cambio, jamás, quería ver PLD haciendo su travesura, pero que hubiera de todo como había antes y barato pero ahora no hay de nada y tanto caro así no entonces otro chin chiqui el dólar bajando también ahora te lo va barando ya tú sabes estrepitosamente el dólar va bajando bueno está eh la apreciación de ese amigo televidente él me envió ese texto, me envió esa nota de voz y también me envió esa fotografía amigas y amigos entonces yo le pregunto a ustedes partiendo del expuesto por él a seis meses de gestión gubernamental ¿cómo sienten ustedes la situación? estoy haciendo una pregunta que él dijo que hiciera yo lo estoy haciendo porque si no la hago, también me acaban entienden que yo estoy parcializado yo soy solamente un instrumento ¿En qué gestión estaban ustedes mejor? ¿En esta o en la anterior? El teléfono está en pantalla El 829-366-5536 Nuestra línea de WhatsApp Y el teléfono de la línea de estudio Vamos con la gente Buenas noches, ¿de dónde hermano? Buenas noches. ¿De, ¿De dónde, hermano? Amor de ya y de la Adelante, hermano. Mira, hermano, las eh, justa verdad, lo que lo que te anima, eh. porque mira, eh, eh, un huevo ahora, un huevo tú vas a comprar con menos pesos. Claro que es hermano? Antes de comprar un huevo cinco pesos 2 dos pesos más. Entonces es, es, también así, eh, eh, sí, eh, eh, bueno. la el el el el el ella ya unió yo yo estaba en el carrito mío el se Fuerte, gracias. Tenemos otra televisión acá, buenas noches, adelante. Bueno, es de Sánchez que te habla, hermano. De Sánchez a adelante. Sí, yo soy un vendedor de vegetales. Sí. Y dile a esa persona que puso su ahí que puso las papa, cebolla, esa cebolla, ese dígale que eso es mentira. Es falso. La cebolla está más barata que... Que yo tenía añales que no a cebolla así. Sí. La cebolla se está comprendiendo a 35 pesos. Más barata ahora. La papa está a 20 pesos. 20 pesos. En la ría está barata. Es un está enfermo. Sí, gracias. Tenemos una intervención que dice que la papa está más barata. Buenas no, buena noches, adelante. Sí, buenas, buenas noches. ¿De dónde, hermano? Desde San Francisco de Macorís Honduras. Que hermano, no, ¿qué usted queda es esa la fotografía de ese amigo televidente que envía eso? Míreme, señora. El señor que me... Antes te dio, dijo que la cebolla estaba... Que, pero la señora mía compró cebolla 65 a 65. A 65. Él dice que estaba a 35. La libra. Óigame, la libra. En un campito de cenar, <risa> de ¿verdad? Sí. Ok. Y el gas estaba a ciento... ¿Cuánto? ¿108 era que estaba? 108. O óigame, eh, este... Con relación a cómo estamos hoy, cómo estamos... Anteriormente. yo a este gobierno lo único que le, le veo positivo es que ha dado tasa cero al sector agropecuario sí. y que ha recobrado un poco la moral eh, de, de, de, de, la, de, la, de la vaina esta de la delincuencia del pesca sí. Esto. pero con relación a los precios mira, escasos los productos super caros la mayoría porque yo no sé por qué este, se han escaseado los productos agropecuarios. En el gobierno anterior, esos productos andaban, eh, que tú tropezabas con ellos, y a muy buen precio. Ay, y ahora, desafortunadamente se han encarecido y se han escaseado. Bueno, gracias. Yo no sé cuando, van a empezar. Yo dije que van a empezar, pero todavía no han empezado. Gracias. Bueno, gracias, gracias por la intervención. Bueno, que nos llame la gente. Él dice que, dice el amigo televidente, dice el amigo televidente, vamos a ver, Okay, tenemos Buenas noches, adelante. Sí, no. Buenas noches, adelante. Pero bueno, se nos cayó la intervención. Tenemos una intervención acá en el estudio. Buenas noches, diga usted de dónde. Buenas noches, ¿diga usted de dónde? Buenas noches. ¿cómo es que está Chiqui? Adelante, hermano, adelante. Bueno, Chucky, volvimos, volvimos a la casa del terror. A los 18 años volvimos a la casa, a los almacenes lo, a lo, a, a de terror y a los supermercados de terror. Sí ay Dios mío, cuántas cosas, gracias bueno, vamos a continuar con la gente que me llame acá al teléfono, celular tenemos par llamadas llamadas perdidas ok, está aquí, vamos aquí ahora sí buenas noches, diga usted ¿de dónde? bueno, se nos cayó la intervención que nos llame nuevamente ¿está ahí? bueno, sin quererle más ¿qué? Eh? vamos a ver, que se nos cayó la intervención, vamos a ver si lo tenemos ahí Buenas, ¿de dónde? ¿De dónde, amor? De Altamira. ¿De dónde? Te escucho. Bueno, vamos a ver. ¿De dónde, amor? De Altamira. De Altamira. Dime, dime, dime a ver, ¿qué crees? Bueno, pues, vea, yo le voy a decir una cosa, aquí no estamos, aquí estamos la gente hay, hay gritos, porque está todo caro, el otro, el otro era la mejor el otro gobierno, porque estamos, nos estamos muriendo delante con todo caro aquí. Ay Dios mío, la próxima llamada, muchas gracias, vamos aquí, buenas noches, diga usted de dónde? ¿De dónde? Buenas. Vamos a dejar el volumen del televisor, por favor. El volumen del televisor para poder hablar bien. Vamos a bajarlo, colóquenme la foto en pantalla. Vamos a ver. Ahí está. Buenas noches, diga usted de dónde. Sí, buenas noches. ¿De dónde? De, dónde? de los rieles. ¿De los rieles? ¿Qué tú crees? ¿Antes o ahora? Bueno, yo le voy a decir algo. A usted. Siempre pasa que con el pez de blanco, como dicen ahora, Siempre saltan ellos que cuando ellos están en el poder, algo tiene que suceder para ellos hacer eso, porque se lo disfrazan de la forma a uno. Que lo ponen los precios tan altos y ellos vienen y lo disfrazan a su forma. Yo creo que cuatro años es demasiado para ellos ahora. Bueno, vamos con la intervención acá al teléfono celular. Bueno, se nos cayó la intervención, Dios mío. Que nos llame nuevamente. El amiga o amigo televidente se nos cayó. Por favor, que nos llame nuevamente, el amigo televidente, al 829-366-5536 o al teléfono del estudio. Estamos con los precios. Vamos al estudio. Buenas noches, diga usted. Buenas, Buenas noches. ¿De dónde, hermano? Eh, para mí son todos iguales, pero yo te quiero hacer una pregunta. Diga usted, ¿tú crees que los dominicanos se merecen, se merezcan una, un reajuste salarial ante el alza de los productos de primera necesidad? Yo creo que sí. Hay una reforma fiscal que viene por ahí y creo que deben haber medidas compensatorias. Por supuesto que sí. Gracias por la intervención. Yo creo que sí que hacen falta medidas compensatorias, amigas y amigos. Ahora bien, habría que analizar también la situación en la que este gobierno encontró eh, las aras estatales, cómo encontró la economía y por qué los precios han estado subiendo. También tenemos que analizar. Diga usted, buenas noches, ¿de dónde? Buenas. Buenas noches. ¿De dónde, hermano? ¿De dónde? San Pedro. De San Pedro de macorís adelante, diga usted. Buenas. Sí, lo escucho, de San Pedro de Macoriza, adelante. Oye, el, el gobierno se está jugando con el pueblo. Cuando el pueblo se tira a la calle, esto no se sabe dónde vaya a parar, como dicen. Ay, Dios mío, gracias. Qué fuerte. Tenemos una acá en el teléfono celular. Buenas noches, diga usted. Buenas noches. ¿De dónde, amor? De San Francisco. Diga usted, diga. Ese es el, ese es el cambio que alguna persona quería con una cosa que ahora ni se puede comer. Que cojamos ahí ahora. Ay, Dios Vamos mío. A tocar todo el mundo ahora de eso. La próxima llamada. Diga usted, buenas. Diga usted. Buenas noches. ¿De dónde, hermano? ¿De qué este sector? Buenas noches. Diga usted de dónde. De San Francisco Macorís. Diga usted. De San Francisco Macorís. Lo escucho, le escucho. Adelante, hermano. Eh, aquí lo que la gente se ha acostumbrado, que. De que la que la gente se ha acostumbrado a que le den. Entonces, cuando no le dan, la gente está difícil. Sí, es cierto. Muchas gracias. Otro llamada más acá en el teléfono. Diga usted, buenas. Sí, buenas. Buenas noches. Buenas. Buenas. Diga usted. Buenas. Lo escucho. Buenas. No querían cambio. ¿Qué es esto? Muchas gracias La próxima llamada, aquí en el aire Buenas noches, diga usted aquí en el estudio Sí, bueno. Adelante, ¿de dónde, hermano? Bueno Te escucho, adelante, adelante eh, Yo pienso que tiene que tener un poco de paciencia el gobierno Porque tomó el poder Totalmente En medio bien. de una crisis Cierto Y no saben cómo el gobierno encontró, encontró el Estado en eh, que tuviera los presos Y tuviera el PLD en el poder Sí, sí es Muy fuerte es muy fuerte, sí. Eh, vamos a ver, Dios mío, la gente, la gente eh, se está expresando, eh, la gente está quejando. Pero es una comparación. Antes o ahora, a seis meses, yo creo que se han dado muchos cambios importantes, muchas cosas positivas. Lucha contra la corrupción, se está luchando contra la corrupción, eh, los corruptos están siendo procesados, el gobierno está realizando... Grandes esfuerzos para controlar la economía. Y yo creo que al presidente Luis Abinader tenemos que darle tiempo. Sí, tenemos que darle un poco de tiempo, amigas y amigos televidentes. Vamos con la gente, buenas noches. ¿De dónde? Vamos con la gente, buenas noches. ¿De dónde? Vamos con la gente, buenas noches. ¿De dónde? Diga usted. Buenas noches. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? De la Galera de Samaná. De Samaná, adelante, mire usted. De Samaná, adelante, mire usted. Que yo le quería decir que yo estoy trabajando tra con la brigada de, de, de, de turismo que limpia la playa. Sí. sí. Y tenemos tres meses, no a vamos para tres meses no y vamos a cobrar. Tres meses y me han cobrado, por este Dios. Mes. No hemos cobrado, vamos para tres meses y no lo y no lo han venido a pagar y con unos requisitos que hay que llegar temprano y no se puede saltar ni nada ay, y entonces no le vienen a pagar a uno ay Dios mío ¿Cuántas yo cosas estoy blanco, pero a mí me ha pesado gracias, gracias por la intervención a esa gente no le han pagado que le paguen eso es en Samaná, tienen tres meses eh, que no cobran ¿eh? diga usted